Rey Túrix, oh, vale. diosa de las Amazonas, tengo una propuesta, <risa> <risa> sargento de hierro, <risa> he pedido a la corte, <risa> dios, dios del caos armónico, una propuesta mejor que el regateo, sí, esto es importante, ah, mierda, el micro lo tengo yo, tío. <risa> bueno. ella no sé pone dinero, no, pone <risa> dinero, <risa> Es, el sargento de hierro está ahí como como el demonio al lado de la diosa puesto de demonio me le el propuesta propuesta, no ¿sí? me, voy a propuesta, me por aquí que se me vea eh, mejor que el regate esto es una cosa que me pasó en, en Madrid, yo tenía que hacer un cortometraje y que tenía que localizar y vamos a grabar en una especie de valle con un el cielo y un valle verde. Yo tenía que encontrar en Madrid el cielo y un valle verde. En Madrid donde encuentro el cielo y un montecito verde. Y no se me ocurre, como teníamos pasta para, para la localización, digo pues ya está, taxi. Digo oye, si me lleva un prado, un prado así, un montecito verde, que se vea el cielo y el tío me empieza a, y se lo toma como una misión de hace ilusión la película y empieza a buscarme y se va a tomar por culo se va se sale de madrid yo veía que yo corriendo <ríe> está así metro, metro. Y digo pero bueno tengo 20.000 pelas para localizaciones con las 20.000 pelas me localizo entonces me, me, me soluciono toda la producción porque no hay decorado ¿no? me da ah, es muy, plazo, muy plazo, importante plazo. para esta historia esto digo lo que me cueste Po, po, po. y llega un momento que ya ha no te, ¿no? te, paro, te, paro te, te paro el taxímetro te paro el taxímetro eh, eh, el sargento de hierro estamos en una producción por favor eh. Eh. Se lo ha olvidado. Se ha <risa> olvidado, se ha olvidado. Paramos el taxímetro. Para el taxímetro. Para el taxímetro. Estoy contando una historia, hostia, coño. Me cago en tu puta calavera, sargento de hierro. Ese fue el final de la historia el taxímetro. No, para el taxímetro. Pero el tío estaba emocionado. y Me, me lleva a un sitio, pero no vale. Me lleva otro sitio, no vale. Y al final me lleva uno y ya estaba ahí y valía. Y digo, joder, de puta madre. Porque era difícil, porque, bueno, sí en fin, Localiza el sitio y el tío Pum, y vamos volviendo. Y yo cuando voy volviendo digo, eh, el taxímetro está parado a lo mejor en, en, en 15.000. Pero digo, joder, me ha llevado, me ha traído, le ha estado dos horas más, digo. Yo le voy a dar todo lo que tenía de, del presupuesto, le voy a dar 30.000, ¿no? Le voy a dar 30.000. Lo, lo que tenía presupuestado, era, era... déjame hostia no estás hablando interrumpiéndome y sacándote de la historia llegamos a Madrid yo tenía pensado darle 30 digo se no? tío de puta madre miramos no pasa de puta madre ha sido magnífico le doy 30 y marcaba 15 lo había parado en 15 y cuando termina el tío, digo, bueno, digo, oye, mira, te doy 30. Y dice el tío, no, no, no, no, no, no, te he dicho 15, te lo paré en 15 y es 15. Digo, que no, que 30, que no, que 15, que no, que 30, que 15. Y al final, no sé si le di eh, 25 o no sé cuánto, le, sí, le di como 20. Digo, por lo menos 20 o por lo menos 25, algo así. Y entonces me di cuenta de lo que habíamos hecho era todo lo contrario de un regateo. Un regalateo, yo quería darle más y él quería darme más. Estábamos peleando, ¿no? Bueno, peleando, no pelea, pero, pero estábamos, eh, yo quería darle más de lo que él quería. Y al final. Yo te pago más, tú me cobras menos. Claro. Te yo te pago más, o sea, yo te quiero pagar más y yo te quiero cobrar menos. Y al final, la movida fue que yo le di menos de lo que le quería dar, que eran 30, y él se llevó más de lo que quería, que eran 15. Se llevó, entonces ganamos los dos. En el regalateo ganan las dos partes. Rey Turix. Quiero que en este juego de tronos de piedra el sistema sea el regalateo y no el regateo. ¿Qué le parece? Bueno, ¿qué fue lo que dice la corte? ¿Entendrá a favor del regateo o del regalateo? ¿Qué? ¿El ¿Regalateo o regateo? ¿O ¿Qué prefieres? regalateo. Ah, sí, venga, acuerdo con la diosa de la Salvadora, regalateo. Acuerdo de. de, de... ¿Mano de, de, de, de tío? ¿Acuerdo de tío? ¿Qué haces, gracias? ¿Lo he puesto Gracias por la patada. Me ha regalado una patada. Es lo bueno. ¿Regalateo o regateo? Regalateo. Regalateo. De acuerdo con el Rey Touring. ¿Regalateo o regateo? No me confirmar para la Bueno, también es cierto que se puede jugar a dos cosas, pero ¿qué es preferible? La duda. <risas> Vale. Así tengo la capacidad de estar en desacuerdo y de acuerdo contigo mismo. Vale.